Bienvenidos a historias que necesitan ser contadas ¿Qué es lo que van a encontrar en este canal? En Ernesto H. de La Vega en YouTube Si te gustan las historias, ya sean obras literarias, creaciones o vivencias de la comunidad En este canal tendrás a un gordo leyendo esas historias Un gordo hermoso leyendo para ti Puedes imaginar que te estoy leyendo al oído O que estoy al lado de tu cama mientras duermes Ok, para ser lo menos incómodo he estado esforzándome más en lo visual y poniendo subtítulos para que sea más amable a la vista. Espero que te guste, que te suscribas y que compartas esas historias que necesitan ser contadas.